Eh, hola, eh, somos conscientes ahora y está viendo una realidad y es las numerosas empresas que se están ocupando ahora mismo de ayudar a los arrendadores, pero en nuestro despacho de abogados hemos pensado, ¿y quién ayuda al inquilino? Nosotros contamos con un grupo de abogados expertos en ayuda al inquilino, nos ponemos a su disposición. Eh, nos podemos defenderle ante cualquier irregularidad que pueda obtener usted en el arrendamiento de su casa. Eh, nosotros podremos ayudarle y asesorarle en que eh, su contrato de arrendamiento eh, esté vigente y sea legal eh, y que sea conforme a como y que tenga las cláusulas, por, que no sea ninguna de ellas abusivas. Negociaremos su fianza, si quiere, eh, a la baja. Procuraremos que además el eh, arrendador deposite esa fianza en el lugar y en el organismo correspondiente. Que su vivienda esté en perfecto estado, que usted viva en un lugar digno, eh, que tenga todo lo que dice el contrato de arrendamiento. Muchas veces ocurre en que se dice en un contrato de arrendamiento que se adquiera una vivienda de determinada manera y luego cuando eh, se llega ahí pues no se ha cumplido y a lo mejor no funciona una caldera o no funcionan unas persianas y ahí el arrendador tiene obligación de subsanar todos esos defectos. Eh, somos expertos también en el alquiler de temporada. Tienen una regulación diferente, con lo cual también le podemos asesorar. Y si lo que ustedes está sometido a un subarriendo de habitación no eh, regulado, le, asesorare, le, asos, perdón, le asesoraremos para que viva en un lugar digno. Eh, con lo cual, eh, todo, todo, todo, todo lo que tenga que ver con su arrendamiento se lo podemos llevar para que usted viva tranquilo en la casa que ha alquilado y que tanto esfuerzo le está costando pagar. En caso de que usted no la pueda pagar y se vea sometido a un procedimiento de desahucio, también nosotros sabemos y conocemos los mecanismos para intentar paralizar ese proceso de desahucio y que no siga adelante y que no tenga que irse de la casa en la que usted está habitando con su familia o solo como esté habitando. Con lo cual eh, nos ponemos a su disposición. Eh, póngase en contacto con nosotros por un precio muy asequible y la primera consulta siempre será gratuita. Y por cualquier medio, ahora ya desde que ocurrió esta pandemia tenemos todos muy